Hola gente de YouTube, quiero también este nuevo video, estamos aquí en una nueva serie Que esta serie se va a llamar Benecolant. Es una serie ya como que continuando lo anterior Pero ya desde el principio otra vez porque en el anterior morimos Y se fue Hubo un montón de inactividad en el canal y un montón de cosas que no explicaré en este video En esto vamos a intentar jugar con shaders, como ven, se ve un poco más raro en Minecraft si sí, me llega a dar mucho lag Lo voy a quitar Pero por el momento va bien Por el momento está yendo super bien Super mega bien Oh shit, todo se ve muy raro <ríe> Vamos a tratar de jugar así Y si me va muy lag Lo quito Oh shit, la gallina Todo se ve bien raro wean. A ver Oh, oh, oh shit Déjenme quitarme ese skin <ríe> Me equivoqué de skin Lo siento amigos, lo siento Vamos a ponernos un estándar y después en el, en, el, en el otro capítulo me voy a poner, a ver, me voy a poner en el otro capítulo, me pongo al Inosuke de toda la vida. Porque es mi personaje favorito, no lo voy a, no lo voy a decir mil veces más. Bueno, antes que nada, te voy a invitar a que se te suscribas, le like y comenta. Y en este mundo vamos a tener muchos objetivos. Vamos a tener objetivos eh, más accesibles que los objetivos que teníamos en en, en, el, en la serie anterior y esta se llama Benecolant que no lo había dicho aquí vamos a tener el primer objetivo que vamos a tener es hacer nuestra casita como siempre como de costumbre hacer nuestra pinche casita es hacer nuestro espacio, todo el pedo, toda la cosa Ya vamos a poner los hongos para acá y vamos a poner aquí el Para ir buscando la madera Y hacer nuestra casita El segundo objetivo que tengo en mente Es conseguir hierro Así vamos, poco a poco Pero ya después de los objetivos básicos que lo voy a estar poniendo en el Discord porque va a ser algo interactivo con ustedes también. Si ustedes entran al Discord que está abajo en la descripción ahí, le das el primer link que está ahí. Ese es el link a, a, a, al Discord. Oh shit. Pensé que era una grieta. Ya comenzando, iba a comenzar súper bien. Si era una grieta. Vamos a buscar ovejas. Que sería nuestro objetivo no tan principal, pero, o sea, objetivo principal sería hacer nuestra casa. Segundo. Buscar hierro, que ya eso lo encontramos por aquí. Vamos a hacer nuestra casa aquí al lado porque esta mina se ve bien jugosa. Eh, y tercero, ya se empieza a poner turbio la cosa, buscar un panda. O sea, necesito migrar de una, de una vez. De una vez migramos y buscamos pandas, güey. Y así vamos alterando las cosas. A partir de ahí ya no se me ocurre más nada, por eso voy a necesitar ayuda de ustedes en los comentarios. Voy a estar publicando la lista de prioridades... Obviamente no vayan a poner matar al dragón O a matar al Wither Tan pronto wey Porque en la serie anterior fue Ay vamos a buscar nederita Mentira wey No llegamos ni, ni a buscar Ni siquiera encontramos diamantes Creo No me acuerdo Ah sí sí sí sí encontramos Encontramos como siete diamantes 8 Ay dios Mira la familia Telerin Wey Yo vi unos mods También voy a hacer una serie de mods Pero luego de que termine esta Que esta Obviamente va a terminar más o menos como a los 30 capítulos Porque ya lo tengo programadito todo Ya no sé, me va a salir de las manos como el anterior Tranquilos, todo va a salir bien ¡Ay Dios! Me estoy ahogando <ríe> ya, no, ya nos vamos muriendo Y vi unos mods, wey Unos mods, unos atoms Para este Minecraft que me encantaron Y voy a ver si hago una serie con atoms Totalmente... Genial, así, super cargada de add ons Ojalá mi teléfono no explote. Pero vi un especial que tenías como un traje neón. Ibas por la noche así, alumbrando todo. Eh, eh, era súper... Pavo, imagínate eso en la vida real, güey. <risa> bueno, la cosa es la siguiente. Buscar ovejas o hacer la casa de una vez Y si no encuentro ovejas antes de que anochezca Vaya, dije que me iba a quedar al lado de la mina Pero aquí hay un bosque y los bosques son buenos Y más si hay tantos árboles Yo quiero conseguir pandas güey. Es, mi, es, mi, es uno de mis objetivos más grandes Si estoy notando un, peli, un poquillo de lag Eso no me gusta para nada pero supongo que, que ya en los siguientes capítulos, si no se, si no soluciono esto, nos iremos a, o sea, a quitar el, el, los chaves, pues. Y nos quedaremos hacia el natural, al natural, es mejor. <risa> bueno, vamos a continuar. Joder, no he visto ni una oveja, ni una. o oh, calabazas. Brutal voy a agarrar todo lo necesario, todo lo esencial para cuando se me haga de noche y ya tenga hierro esto para cuando ya tenga hierro, hacerme un golem y cargarlo como mi mascota vamos a poner Federico, anótenlo y ya saben, la forma de participar conmigo en esta serie y lo voy a estar poniendo, cada persona que dé una buena idea y tenga más like esa idea esta vez sí muchachos, lo, lo siento en la anterior serie que dije que iba a hacer preguntas y respuestas y no la hice por, por los problemas que tuve con el canal y todo el pedo pero ya en esta vez sí o sea las mejores ideas los, las que tengan más likes eh, las voy a estar poniendo aquí se van a agregar a la lista por ejemplo ya yo di lo de buscar pandas que va a ser un pelín difícil y ustedes me den otras ideas y yo los voy a estar poniendo en pantalla si los comentarios el comentario con mejor con más likes va a estar apareciendo en, en los videos eh, en los videos después más adelante eh, Van a estar apareciendo y Voy a estar agregando la lista La lista la voy a estar en Discord Vuelvo a decir Discord está en la descripción Y... Oh, chale estamos arena por aquí Bro, quiero ovejas No hay ovejas por ningún lado No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Absolutamente nada Un perro comiendo con flay Yay Yay Chale No encuentro ovejas Ah, mira, sí hay Hay dos esa es la mamá, güey. ¿Por qué tiene cacho? What the fuck? What the fuck? Ok, déjenme hacerme una mesa de crafteo. Voy a poner esto por aquí. Eh, el pescado está crudo también. Y voy a poner la mesa de crafteo aquí. Y como quien dice, me hago un hacha. Ahí, un hacha. Ya va. Déjenme tener más madera. Otro poquito. Y un hacha. Y ya. Y la madreamos. Lo siento, pero te voy a dejar sin mamá. Espérate, güey. No te vayas. Listo. Tenemos una. Adiós, Jimmy. O oh, Jimmy va a crecer. Jimmy es una buena oveja. Jimmy. Es una oveja ejemplar. Hola, Jimmy. <ríe> bueno vamos a seguir buscando ovejas y si se hace de noche nos construimos una casa provisional y luego vamos a hacer una casa una casa bien pues, una casa grande con buena decoración que también me lo voy a permitir hacerla fuera de cámara si es que se lleva mucho tiempo porque quiero hacer una casa bonita porque los youtubers se hacen mansiones y vaina. yo también quiero hacer algo algo lindo y único que sea digno de un jugador de Minecraft de Minecraft de Minecraft Cubito. A ver Güey, no sé ni cuántos minutos llevo Y debí poner el temporizador De verdad Ahora no sé cuántos minutos llevo <ríe> Bueno, lo que salga, güey Lo que salga No encuentro ovejas Chales, los primeros capítulos ya saben son mega aburridos Ah, una segunda oveja, genial los primeros capítulos los trato de animar totalmente Pero obviamente siempre se hace difícil porque eh, Los primeros pasos en Minecraft siempre van a ser Buscar ovejas, hacerte una casita para que no te violen Para que no te, te hagan caca, güey Ya creo que vi otra oveja, no, no la vi Estoy alucinando Y eso, los primeros pasos en Minecraft siempre son tonterías Siempre son cosas increíblemente super mega... Ay, ya se va a hacer de noche. Y yo no conocí otra oveja. Me falta una. Una sola, por favor. Una sola oveja. Va a comer el pan. Güey. Conociendo el terreno ya. Esta madre va a ser árboles por todas partes. Y por qué no agarre las antorchas Ay Dios mío Hacemos una casa aquí Una casa oh, No, aquí no Vamos a hacernos Una casa Aquí Aquí, una casa y tierra Lo dije, no sé por qué dije eso Pero olvídenlo <ríe> A ver Vamos a poner esto aquí, así pam pam. Charle, Se cayó güey Sí, tan, tan tan tan tan antes que me salvan los zombies y me maten. A ver. Ajá. Chale. Para construir estoy malísimo, güey. Lo siento. Estoy súper manco para construir. Y no se ve casi nada, auxilio. A ver. Ah, pero no tengo nada. A ver qué tengo en el cofre. Tengo cosas necesarias para sobrevivir. A ver. Y si abro pared por aquí. A ver, tierra. Yo no veo absolutamente nada. ¿Cuántas piedras tengo? Seis. ¿Cuántas se necesitan para hacer? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahí está Drácula. Mamá, ahí está Drácula, mamá. Ajá, ya tengo para Oh shit. El horno. Ok, vamos a forrar esto. Para que no nos violen. Vamos a dar un poquito de luz aquí. A ver, dame ese crafteo. Vamos a quitar el mapa por el momento. Y a ah, ver lo bonito que se ve. El Chaders de noche. El Chaders se ve hermoso de noche. A ver, vamos a meter un poquito de esta madera, más esto. No, weón, arriba. Ok. Y mira, qué bonito se ve este shader, weón. Qué lindo. Por eso lo instalé y dije que para probar. Y no me está dando problemas, la verdad. No, la, no me está dando mucho. Si me llega a dar lag así extremo en algún momento, si sí, lo voy a quitar. A ver, yo tengo para hacer dos antorchas. pau. Bueno, ocho antorchas. Y lo pongo aquí. ¡Diablo! Pero como alumbra. Wey, <ríe> no sé ni cuántos minutos llevo. <ríe> Voy a durar cinco minutos más porque ya estoy viendo el temporizador. Y ya está, el primer capítulo que tenemos una casa en la tierra y toda chafa. Pero vamos, va, vamos avanzando, mi primo. A ver. No va a asomar. Un momento. Va a poner una antorcha por acá. Ahí. Para tener el, el tema bien alumbrado. Va a asomar para ver. No más. A ver. Esto es lo que me gusta de este chad. Que. Voy a tener que alumbrar bien para ver bien las cosas. Ya creo que empecé a ver los zombies por ahí. Eh, vi movimiento en el bosque. Y se mueve, mira, se mueve el pasto. Qué lindo. Bueno, vamos a nuestra casa de tierra. Chale, no puedo entrar allá. Listo. Y ponemos, tapamos esto aquí. Y vamos a poner a cocinar unas cositas aquí. Güey, qué capítulo más aburrido, wey. Hasta yo me estoy aburriendo. Pero ya cuando consiga las ovejas va a ser otra cosa porque vamos a poder avanzar rápido y hacernos nuestra casita. Nuestra casita, que es el primer objetivo. Voy a buscar hierro. Voy a hacer una casa de madera. Bien muy malona A ver, vamos a comer. Ñaca, Ñaca, Ñaca, Ñaca. Ñaca. Bueno, ha sido, todo. ha sido todo por el capítulo de darle like, suscríbete y comenta. Ya mañana se sube el otro capítulo. Y paso mañana y así ya sabes, da tu idea en la caja de comentarios Y ayúdame por favor que cuando llegue a los 7000 suscriptores Voy a hacer una locura que no te la esperan ni tú, ni nadie, ni, ni el papa Nadie se espera esta locura que voy a hacer yo a los 7000 No va a ser tan grande como un especial de 10.000 Que eso es otra cosa que vengo planeando porque sé que vamos a llegar ahí Ahí el JM, bien, bien, bien, bien Bien animado, bien, bien optimista, así es, así como debe ser, no mames Poner la luz ahí <ríe> Y bueno, ya sabes, eh, deja tu opinión La que tenga más like va, la voy agregando en la lista de cosas por hacer Ya vaya, si soy Eddie ah no, si es verdad que yo puse una, link, una antorcha ahí eh, La iré agregando en cosas por hacer Iremos avanzando, esta es una nueva serie, se llama Benecolant y como, como podemos ver, no tenemos mucha comida, como si fuera de verdad un beneco, no mentira. Yo soy venezolano, para que, para, para que no digan, ay, no ofendan los benecos. Yo soy venezolano, así que puedo ofender a mí mismo. Bueno, nos vemos mañana en el próximo video. Y ya saben, apóyame, papu. 7000 suscriptores, se prende la pachanga. Chau.